you <laughs> Yo, tengo una... Yo soy un visionario, con versos legendarios, acompañado de puros legionarios, ganadores nacido en el barrio, donde los monstruos después de una cuñaza se lo olvidan los primerarios. Y se acaban las amenazas, la ley entra por casa, sin vergüenza por aquí no se la pasa. Andamos en la casa y vemos como Rudolf se desplaza, pero fácil por la buena casa Bastante que me subestimaron Otros se voltearon Pero entendí que en esta vida Todos tienen propósitos del cero Hasta los cagapados Si la manchaste de este equipo está petado Se irá a punto por el éxito alcanzado Ya que sin Dios nada hubiéramos alcanzado Yo un rapper muy pesado Ready para bajar los gramos musicales. Pasando coca lirical por tu fuerza nasales Sobre dos y pa' que seis les Revivas y digas que el nigga es mejor que lo bendiga Dos veces antes que maldiga De una vez pa' que tu maldita vida llevan los reales Ganar y ganar y no pienso frenar Me encanta el olor, mato y no te Ganar y ganar y no me pienso frenar Me encanta que el lo olor matutino De acercas diario ah. Ando con Jairo en la máquina del tiempo Él sabe por qué soy frío en un feliz momento Cuando sopla muy fuerte en el viento Se ve de verdad Donde en verdad con alguien tengo parentes Nací para ser leyenda en este mundo. En ningún momento nací para ser seguro. Mi don es tan factible, lo que para mí es imposible. Para Dios sí es posible. Amén. ¿Ves que el éxito es visible? Soy Jackin Robinson en el campo dando indiscutible Soy un negro que en esto es incorregible A la mujer irresistible y para los demonios invisibles Buenos pulsos se destilan junto con las nalgas de una latina Pasa la cerveza que quiero expresar el valor de la certeza No creo en las promesas, mientras tanto sigo en mi proeza La buena rima con risa derrumba la tristeza Pertenezco a la realeza porque pienso en grande sabiendo dónde nace la pobreza Sabiendo dónde nace la pobreza, es LGR Oriente Represente G, Troy la produce. Ah, esto es por mi familia. Mientras tanto, toda otra madrugada haciendo Rack en Vigilia. G, LR Oriente Represent. Enfidi this is Enfidi